con este tema, este tema, este tema, dice Omega. Abel Martínez dice, el país pasa las las decaín. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, dijo su proyecto político es de todos y de una población que hoy está pasando a de caín decaín, pero que a partir de 24... Estarán pasando las de Abel. <risa> Estas declaraciones las ofreció un acto con alcaldes, regidores y directores vocales de distritos municipales que le brindaron su respaldo a sus aspiraciones políticas de cara a la lesión. Y este señor no coge pausa. ¿eh? <risa> el señor Abel Martínez no tiene pausa. Porque ellos salieron ahora mismo hace, hace un año. no Hace un año y Y, y la teta meses. está tan buena. Año y cuatro meses. 20 años eh, eh, desbaratando un país. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, vamos a sacar la síntesis. Ahí. <ríe> vamos, a, vamos a deconstruir el discurso. Vamos, vamos. Si va a pasar de Caín, Ajá. entonces Caín mató, ¿a ver? Sí. Entonces, ¿qué estamos? Pues lo dijo ya y que no va para ningún lado. Entonces, a ver, Martínez, dale la oportunidad a más personas, porque ustedes, ustedes acabaron con este país, el PLD completamente, y se está demostrando, porque se le está dando por la cabeza. ¿eh? Y todavía tienen ellos el corazón, si tienen, de decir que el 24, el PLD, el PLD no existe. Ay, el PLD murió hace rato. El PLD, ¡pum!, no existe. Que lento, no va a traer el hongo, sí. la bomba, tan lento. Sí. No Pónganse la pila, no, muchachos. ¿Qué pasa? Ellos hay muchos empresarios, mucha gente buena que pueden hacer igual trabajo por el país, pero no usted que fue de una banda, ay. Ay, que pelea de una banda de ladrones y corruptos. Ay. Demostrado. Ay. Porque si los que están presos, ¿por qué están presos? El cambio lo hizo Luis Abinader por eso el pueblo eligió. Luis abinader está tratando con el agua en contra, la corriente en contra de enderecer este país. Y ese señor está haciendo política. Tiene que haber una ley que prohíba eso, que el último año se haga política, pero no pero de la la ley, la ley electoral lo establece. Ellos... Abel Martínez y el PLD están violando la ley. Incluso yo has dicho que quiere coger su candidato en 2022. Y eso es ilegal. Porque tiene que hacerse en unas Y el PLD está violando la ley. Con su campaña proselitista. Que ellos dicen que no. Que esos son unos encuentros. No, no, no. no. Eso es campaña. campaña. Haciendo campaña. Como le y claro que tienen gente. Porque aquí no, va, no vamos a ser mezquinos. Ellos tienen su gente. Claro. A los que lo hicieron rico. Si tú a mí. Como amigo mío. Te vas para Nueva York. Angelizado. Y de para allá usted me manda 200 y 300 dólares todos los sábados. ¿A quién tengo que defender? Hello. A Angel y A tu locón. Al que me está vaqueando. Tu locón. ¿Tú ¿No entiendes? Entonces esta gente debe el presidente que está incumpliendo que, que están con la ley electoral. Atención, de mandarlo a la Junta Callar, Central Electoral. Atención a la Junta Central Electoral. Así es que encuentro política barata y claro que tiene su gente todo lo cancelado. Y lo que faltan por cancelar porque usted cumplió con su periodo. Y si en rico. Ahora que usted me dé 20 millones a mí. Lo que usted diga eso es con 20 millones que yo me busque gracias a él. No, así no. El pueblo está cansado. Estamos en Navidad de es política para otro día. A ver Martínez ¿qué? que te vendiste como un corderito y ahora quiere sacar las uñas. Mira, además de que ya Abel Martínez que descanse y que se enfoque en Santiago, en su ciudad, ¿verdad? De mantenerla limpia, ordenada, ¿verdad? Ya sé, y, y que no sea con dinero de préstamos. Oíste, Abel Martínez. Esta, esta declaración que hace de que, de que el país está pasando la de Caín para después, si él llega a pasar las de Abel. ¿Qué, qué es esto? Oye, Abel Martínez, yo, yo espero que eso no se, te haya, no, no se te haya ocurrido a ti, que eso fue alguien que te lo escribió. Pero aún así, revísense, deben, ahora aprovechen, revísense el libro del Génesis y léanse la historia de Caín y Abel, porque yo creo que es una pésima analogía verdad, para describir cómo está el país. Y, y recordándoles que este país, 16 años estuvieron ustedes con el gobierno en sus manos y los poderes, 16. En serio, ahora estamos pasando, según tú, Abel Martínez, la de, de Caín. No, en un año con pandemia. Con pandemia. Porque estamos pasamos la, la pandemia, ¿verdad? Ahora estamos en la crisis de la pandemia. Porque toda la recuperación económica, eso, ya tú sabes, nosotros tenemos problemas a nivel mundial. Y República Dominicana no es la excepción, imagínate, un país chiquitico. Pero óyeme, Abel Martínez, por favor, vamos a ser más serios. No, no, pésima analogía ahí. Hiciste un huevo ahí, pusiste un huevo con eso. Este país no está pasando la de Caen. Que está la cosa difícil, sí, pero tampoco así. No te pases. Bueno. Ay, esto <risa> <risa>